Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros y en la mañana de hoy nos acompaña el licenciado Celestino Augusto Martínez, subsecretario general eh, del PRM en La Vega, miembro de la comisión municipal y pieza fundamental del proyecto del expresidente Hipólito Mejía aquí en La Vega. Muy buenos días Celestino, ¿cómo te sientes? Bien, bien Hugo, muy buenos días a ti y a todos los televidentes que nos brindan el placer de recibirnos en su hogar a esta hora. ¿Cómo te sientes en la mañana de hoy? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues espero que te sientas bien porque tenemos muchas preguntas, una agenda muy apretada. El PRM ha estado en mucha actividad y especialmente el expresidente Hipólito Mejía. Antes que nada, vamos a iniciar con preguntándote qué está haciendo el PRM a raíz de que se aproxima la Convención Nacional para renovar las autoridades del partido. Perfecto. El PRM eh, ya viene agotando un proceso eh, desde hace unos meses de reestructuración de su militancia. Eh, estábamos eh, embaucados en el proceso de las personas que se fueron, que renunciaron, que se murieron. Entonces, re reestructurar eh, las estructuras para la redundancia que ya existían. Y ahí en lo adelante ahora vamos a abocarnos a lo que es la inscripción de nuevos militantes para formar un padrón específico, único, eh, del Partido Revolucionario Moderno. Y ya en lo adelante, eh, con Dios por delante, antes de finalizar este año, estaremos eh, ya embaucados en una convención donde ha de renovarse la dirigencia partidaria a nivel nacional, a nivel municipal, provincial, zonales, distritales, o sea, a todos sus niveles, incluidos los frentes sectoriales. ¿Cómo tú te sientes del desempeño que tuvo el PRM en las elecciones pasadas? Ya que a principio yo decía que el PRM debió sentirse muy contento con el resultado de las elecciones por ser su primera campaña electoral como partido. Y, por ejemplo, mira los resultados de aquí de La Vega, un, un alcalde... Diputados, regidores, etcétera. ¿Cómo tú ponerás el resultado a nivel nacional y provincial del PRM? Ciertamente el PRM fue un partido que nació grande. Nació grande y así lo demostraron los resultados en el proceso electoral pasado. Eh, Nos debemos sentir bien. Eh, obtuvimos eh, un segundo lugar en las elecciones, pero no tan solo un segundo lugar. Nos convertimos en el principal partido de oposición del país, eh, logramos alcaldías importantes como el, el Distrito Nacional, La Vega, San Francisco de Macorís, Bonao, que son alcaldías que representan eh, un poder eh, electoral dentro de la República Dominicana y eso es una muestra del avance que el PRM ha tenido, No tenía el P, en la otrora PRD no tenía un senador, el PRM logró dos senadores. Sabiendo nosotros todas las dificultades que hubo. En muchas, en muchas provincias donde hubo hubo senaduría que ciertamente se ganaron y por situaciones que se dieron electoralmente eh, no, fueron, no se pudieron. Mao y Bonao casi se ganan. Correcto. Muy bien. Eh, ¿Tú crees que la situación que está ocurriendo con el caso de Odebrecht, donde el presidente del partido es uno de los encartados en este caso, afecta el futuro político del partido? No. Eh, no, para nada. El, el partido ha seguido su curso. Nosotros, hasta que se demuestre eh, lo contrario a nivel de los tribunales, eh, creemos eh, en Andrés Bautista, creemos en la honestidad, en la seriedad de Andrés Bautista. Todo el mundo aquí sabe, en este país, que es una persona de trabajo de más de 40 y pico de años, 50 años, con empresas prósperas desde mucho antes de él ser senador. Una persona que nunca eh, ha tenido nada que se le cuestione, y ahí están las actas del, del Senado donde dice que Andrés Bautista eh, votó en contra del, del proyecto eh, que se le se le indica, ahí está también las actas donde dicen que Andrés Bautista no era presidente del Senado de 2007 en adelante, donde también se le quiere eh, decir que tuvo fuerza para aprobar algunos proyectos. Entonces nosotros lo que entendemos es que en eso de Odebrecht eh, para crear parte del circo eh, político que están acostumbrados a dar este pueblo, han querido ligar mansos y cimarrones. ¿Tú piensas que el hecho de que los do, las dos figuras principales del partido hayan iniciado una, una pre-campaña en busca de la candidatura por el partido afecta el proceso de convención, lo vicia? No, no, no, para nada. Porque eh, de eso se tratan los partidos, los partidos deben movilizar sus masas y quién mejor que sus líderes para mantener, para mantener la militancia de un partido activa. Yo creo que eh, tanto el licenciado Luis Abinader como el presidente Hipólito Mejía eh, que estén en las calles eh, asusando su militancia, yo creo que mantiene el partido vivo, mantiene el partido con ánimos, mantiene el partido activo hacia un proceso interno de reestructuración y ya en lo adelante a un proceso donde ha de elegirse, entre ellos dos, quién irá a ser el candidato del 2020. Mira, el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido de gobierno, ganó las elecciones pasadas con un 62%, eh, está en una crisis interna, está en una crisis judicial y está en una crisis de imagen en este momento. Tiene problemas con sus líderes internos, ante la sociedad, y... Yo soy de lo que me hago de opinión de que el PRM por lo menos en lo que se puede visualizar, no está capitalizando ese, esa oportunidad de ausencia de liderazgo de parte del Partido de la Liberación Dominicana ¿Tú piensas que es así? ¿O qué está haciendo el PRM a nivel nacional para poder captar esa insatisfacción que hay con el pueblo hacia el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, eh, es que eh, volvemos y, y cae el tema de la, de la reestructuración donde nos lleva a esa pregunta de manera obligatoria porque eh, para tú capitalizar eh, ese tipo de cosas a nivel político lo primero es que tiene que tener un instrumento fuerte y el instrumento que nosotros tenemos es el PRM, entonces nosotros estamos haciendo lo correcto en estos momentos que fortaleciendo nuestra, institucional, nuestra institución, fortaleciendo las bases del partido, fortaleciendo su dirigencia para entonces ya en, en lo adelante futuro es cercano pues nosotros ir con ese instrumento fuerte a, eh, eh, vamos a decirlo en, en, a nivel popular, a echar el pleito con el Partido de la Liberación Dominicana. Mientras tanto, eh, yo entiendo que el, la sociedad ha despertado, la sociedad está jugando un rol preponderante, eh, por fin se está dando cuenta de lo que nosotros como país estamos viviendo y se ha empoderado. Eso es muy bueno. Yo soy de lo que creo en las fuerzas sociales. Yo soy de lo que creo en que la sociedad debe alzar su voz. Nosotros como partido, eh, te repito, estamos, nos estamos fortaleciendo, nos estamos reestructurando, estamos creando el instrumento necesario eh, para nosotros ir hacia un proceso fortalecido donde en el 2020 podamos sacar al PLD del poder. Muy bien. Eh, vamos a hablar del proyecto presidencial del el, el, ingeniero hipólito mejía todo el mundo sabe que el ingeniero hipólito mejía es el candidato más fuerte que tiene el prm todo el mundo sabe eso ahora bien viendo el último resultado en el cual el ingeniero hipólito mejía casi casi logra la presidencia de la república ¿cómo tú ves frente a en caso hipotético de que sea el expresidente leonel fernández el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo tú ves las posibilidades reales del expresidente Hipólito Mejía? Porque ahora hay un PRD dividido, porque PRM y PRD nacen del mismo partido, la misma militancia. ¿Cómo tú ves las posibilidades? Las posibilidades reales la yo las veo buenas. La veo buena porque si nos llevamos al 2012, realmente ahí había un PRD dividido. Realmente ahí había un PRD dividido, nosotros teníamos el enemigo adentro. Y al final de cuentas creímos en muchos dirigentes a nivel nacional que, que nosotros entendíamos que estaban haciendo realmente el trabajo para llevar al ingeniero presidente Hipólito Mejía a la presidencia de la República y lo que se convirtieron fue en caballos de Troya desde dentro. Entonces en este proceso nosotros vamos mejor porque ya nosotros estamos aquí el PRD está allá. O sea, nosotros ya sabemos dónde está quien en un momento no hizo un daño interno. Entonces yo creo que nosotros estamos en una situación ventajosa frente al partido de la Liberación Dominicana, sin importar quién sea su candidato, pues que ya la misma situación eh, que se está dando ahora con Odebrecht, los tucanos, toda la corrupción que ha arropado al Partido de la Liberación Dominicana, es, muy, es prácticamente imposible que sus principales dirigentes puedan salirse de abajo de esa sábana de la corrupción. Entonces entiendo que las posibilidades del PRM con el ingeniero Hipólito Mejía en la cabeza son muy ventajosas. A nivel de estructura, ¿con qué estructura cuenta el ingeniero Hipólito Mejía a nivel nacional dentro del partido y fuera del partido? La estructura del presidente Hipólito Mejía a nivel nacional, dentro y fuera del partido, en estos momentos, es la más sólida. Igual como ha sido siempre, el ingeniero Hipólito Mejía es un fajador, un hombre que no tiene día de descanso, no tiene hora para salir a trabajar. Y eh, ha, Él empezó, como debe ser, empezó temprano a tocar las puertas de sus principales dirigentes y de otros que se han ido adhiriendo al proyecto, eh, tanto local como nacional, y ahora mismo la estructura del presidente Hipólito Mejía eh, prácticamente luce imbatible dentro del PRM. ¿Está dispuesto el ingeniero Hipólito a hacer las adecuaciones que no le permitieron alzarse con la presidencia en el 2012? Porque mucha gente dice que el presidente Mejía se caracteriza por su forma de cómo hacer las cosas. Y en esa forma de cómo hacer las cosas pues se pueden cometer errores. Y algunos dicen que no se lleva mucho de sus asesores. ¿Está dispuesto a, mira lo que vimos ahí, de que la mayoría de empresas son tecnológicas, el mundo ha cambiado. ¿Está dispuesto el expresidente Mejía a hacer los cambios que se necesitan? Eh, fíjate que eso es una excelente pregunta, porque hace eh, dos o tres meses estuvimos hablando ese mismo tema con el presidente Mejía. Y él, eh, como hombre de experiencia, eh, decía que él ha, o sea, se ha hecho una autoevaluación, y ha reconocido sus, sus errores quien tiene que debe corregirlos en un proceso electoral venidero. O sea, el polito Mejía está claro de lo que, del rol que tiene por delante y de lo que debe de hacer para lograr la presidencia de la República. Muy bien, vámonos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a hablar un poco de si se esperan más deserciones del PRD hacia el PRM y cómo ustedes manejarían esos casos. No, no se vayan, quédense en sintonía y en breve continuamos con nuestro invitado. Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Eh, eh, vamos a hablar un poco de la situación que podría darse en el PRM en caso de que el expresidente Hipólito Mejía, como todo el mundo espera, pues logre obtener la candidatura presidencial por el PRM. ¿Tú crees que el sector que apoya a Luis Abinader apoyaría al ingeniero y el mismo Luis Abinader después de haber sido candidato presidencial? Sí, sí, claro. Yo creo que sí, sin duda, porque eh, primero entre Hipólito y Luis existe una confraternidad de padre e hijo. Segundo, eh, Luis Gabinader tiene la, la madurez política y personal necesaria para aceptar eh, una situación como esa. Luis sabe que es un proceso eh, de competencia fraterna entre prácticamente familiares hermanos, amigos, compañeros, donde él sabe que primero hay que poner por encima los intereses nacionales a los particulares. Y nosotros estamos convencidos que ni Luis Abinader ni Hipólito Mejía se van a prestar a que el, el PRM juegue un mal papel en un proceso eleccionario donde por una rabieta, vamos a decir, o una inconformidad eh, no se pueda ir unido a un proceso electoral. Yo confío y plenamente seguro estoy de la, de la madurez de Luis Abinader para aceptar el resultado sea cualquiera. Eh, háblame un poco de tu opinión sobre este caso que eh, ha tocado profundamente la clase política, el caso de Odebrecht. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu opinión con relación a este caso? Mucha gente dice que no son todos los que son ni tanto de lo que son, que vienen más arrestos. Yo veo desde el mismo PLD que se está tratando de desacreditar el proceso que lleva el procurador desde la sociedad civil. O sea, hay muchas opiniones encontradas, pero en sentido general el pueblo aún así no se siente satisfecho de cómo se ha llevado el proceso a cabo y ni si son todas las personas que deberían estar ahí. ¿Qué tú piensas? Es que claro, el pueblo no se puede sentir satisfecho bajo ninguna circunstancia. Porque eh, sabemos primero que no son todos los que están, ni están todos los que son. Esa es la realidad. Eh, Estados Unidos eh, ha puesto su ojo eh, en República Dominicana por el nivel de impunidad que aquí ha preponderado y nosotros eh, sabemos que faltan y que dan de ser apresados en cualquier momento porque si no lo hace el Partido de la Liberación Dominicana, pues entonces Estados Unidos buscará la forma de accionar ellos. Eh, no es posible no es posible que esté, por ejemplo, eh, un Andrés Bautista, que lo que duró fue tres años como presidente del Senado, tres o cuatro años, donde en su gestión lo que se aprobó fue un 5% de, de los casos de Odebrecht y que se muestra en actas que él votó en contra y no está Reinaldo y no está Cristina, eh, Cristina Lizardo, que, que aprobaron el 91% de los contratos de Odebrecht. No es posible que esté Pacheco, que esté Julio César Valentín y no está Abel, que duró seis años en la Cámara de, de Diputados como presidente. Entonces, nosotros sabemos que hay muchos actores que han sido, se están protegiendo eh, desde eh, la Casa Presidencial porque son personas claves dentro del Partido de la Liberación Dominicana, son personas que ejercen una, un, un poder, son figuras, y si esas personas realmente llegan como nosotros esperamos, a pisar eh, el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva mínimamente, el, PRD, el PLD perdón, tambalea, se tambalea en el gobierno y puede ser ya eh, lo que lo catapulte hacia, hacia salir del poder. Nosotros estamos convencidos de que hasta el momento eh, ciertamente se ha querido desacreditar la, la labor del procurador, eh, se ha querido montar en cierto sentido un circo, eh, en lo que van, lo pudimos ver con estos aparatajes del traslado de, de los imputados hacia la Suprema, del traslado de, de los mismos hacia Najayo. O sea, y, y mínimo pensábamos que era el, el Chapo Guzmán que estaban trasladando. Entonces, esas son cosas que el, el gobierno está acostumbrado a dar al pueblo, pan y circo, pero ya este pueblo ha despertado y de circo le queda poco eh, por disfrutar, porque ya lo han asimilado, que el, del circo no se vive. Del circo no se vive y que mientras el gobierno ha tenido casi diez, 20 años dándonos circo, eh, lamentablemente lo que se han estado robando el dinero del erario público. Eh, ¿Cómo tú valoras la seguridad ciudadana que vive la República Dominicana en estos momentos? No sé si tuviste algo que ocurrió en el día de ayer en Santo Domingo, en pleno elevado, eh, dos individuos en una motocicleta, pues le emprendieron a tiro a alguien que venía manejando un vehículo. Pero la sociedad se siente en pánico. Incluso yo conozco de personas que me dicen que en su casa no se sienten seguros. Cuando se van a acostar a dormir, tienen que poner un pestillo por dentro en, en su casa. ¿Qué tú opinas de la seguridad ciudadana? Mira, la, la seguridad ciudadana o inseguridad ciudadana, mejor dicho. Es uno de los grandes males que adolece en nuestro país. Eso de ayer eh, fue fruto aparentemente de un hecho de sicariato. Es eh, lo que era hasta el momento la hipótesis que manejan las autoridades. Y tú puedes decir, bueno, eso es un hecho aislado, pero entonces vamos a la, a la delincuencia del día a día, la delincuencia de a pie. La delincuencia que te hace salir de tu casa con una incertidumbre de que tú sabes que sales, pero no sabes si regresas de que tú no puedes eh, eh, sacar un teléfono en, en la calle porque no sabes si te lo van a arrebatar de la mano y te van a dar un tiro para quitártelo. De esa, eh, de esa humilde mujer que sale día a día a buscarse el sustento de su familia a trabajar en una banca expuesta a que venga un atracador y la mate para quitarle un dinero que ni de ella es. Entonces, lamentablemente, la, la delincuencia se le fue de la mano hace mucho a las autoridades. Se le fue. No hay forma de, de que las autoridades puedan en estos momentos, eh, vamos a decir, rescatar y devolver la seguridad a la población, porque no hemos visto una sola, o sea, eh, algo dirigido específicamente a hacer eso. No hemos visto una sola medida que te pueda garantizar eso. Ah, que vamos a hacer un operativo ya que la guardia y la policía, ¿cuántas veces? Y en qué en eso ha, ha solucionado el problema. El problema de la delincuencia y la inseguridad de este país no es tirar la huelga a la calle. Ese no es el problema. El problema es la falta de empleo que hay en este país, la falta de educación que hay en este país. Usted quiere, usted quiere menos delincuentes, dé Del empleo a la población. Reabra las zonas francas de, de, cada, de cada pueblo. Cuando se, sal, se cerró esa zona franca, fueron casi 17 mil personas que salieron a la Así calle. Es. Entonces, ¿cómo no todos tienen la misma capacidad de salir a trabajar en, en, algo, en algo digno, porque tal vez no tienen, no saben hacer algo más de lo que hacían ahí. O no tienen la formación. O no tienen la formación. Muchos muchas, lamentablemente se prostituyen, muchos salen a delinquir. Entonces el problema de este país va más allá de, de simplemente eh, una medida represiva. Yo entiendo que el gobierno debe enfocarse en tomar medidas preventivas. Y una de esas es el empleo. La Junta Central Electoral... ¿Tú crees que el, el presidente de la Junta Central Electoral está en calidad de ser un juez imparcial después de las declaraciones que dieron el día de ayer a propósito de que un grupo de profesionales firmó una declaración solicitándole al presidente Danilo Medina su renuncia? Lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral es que el presidente Medina fue ungido por el voto popular y que... Sobre los que piden su renuncia caerá una maldición si eso se concretizara, incluso sobre su descendencia. Pues después de eso en las redes sociales han atacado muy ferozmente al presidente de la Junta a raíz de que su hijo es embajador de la República Dominicana en Suiza y cobra 10 mil dólares. ¿Tú crees que después de todo esto que yo te he mencionado es una Junta Central Electoral imparcial y creíble para las próximas elecciones? Mira, eh, Julio César Castaño Guzmán ya fue presidente de la junta, hizo un papel decente. Eh, hasta el momento no se puede decir que manejó un proceso electoral eh, parcializado, o sea, por eso está ahí ahora. No sé si eh, te acuerdas que cuando se eligió, pues los principales ¿Partido tuvieron partidos acuerdo? tuvieron de acuerdo, se sintieron representados. por Correcto. Los... Eh, es, yo entiendo que eso fue, vamos a decir eh, él se dejó llevar, vamos a decir, una emoción de, de un impulso eh, al dar esas declaraciones pero yo creo que juzgarlo eh, por un comentario de que no va a ser imparcial es muy prematuro. Tenemos que dejar que pase que se transcurra el proceso tenemos que dejar que transcurra los días por venir y ya si hay actuaciones que demuestren eh, una parcialidad pues entonces los partidos si sí debieran tomar cartas en el asunto, pero creo que por una declaración eh, no de esa magnitud que a todas índoles se luce que fue que fue de una manera, de una emoción, que la dio, no creo que se deba juzgar por el momento. Por si tú me preguntas a mí sobre, sobre ese documento, yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Por qué tú no estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Primero, porque ante la situación que está viviendo el país no podemos llevar el país a un sistema de ingobernabilidad. A una crisis política. Segundo, vamos a dejar en este país en manos de Margarita Cedeño <risa> Entonces yo creo que, primer, tercero, ¿dónde estaban esos intelectuales? cuando en, se impuso la reelección. En el 2016, donde realmente se necesitó de cada uno de los dominicanos para sacar el PLD del poder. Entonces yo lo, lo que creo es que hay que seguir haciendo lo que se está haciendo el pueblo, la sociedad, luchando, reclamando su derecho, el partido de oposición fortaleciéndose y ir todos unidos a las elecciones de 2020 y sacar el gobierno. La ley de partidos. El expresidente Leonel Fernández incluso escribió un artículo el lunes pasado donde expresaba de que no ha, eh, la ley de partidos no ha sido aprobada, pero no por falta de voluntad política del PLD. Mucha gente dice, incluso el profesor Melanio Paredes dijo ayer, y el doctor Agustín Burgo lo ha dicho en reiteradas ocasiones, de que sin una ley de partidos clara, con miras al 2020, el sistema político estaría en crisis. ¿Qué tú opinas? ¿Tú crees que vamos a tener una nueva ley de partidos de aquí a las elecciones del 2020? Aspiramos a eso. Aspiramos a eso, que exista ya para el 2020 una ley de partidos y de régimen electoral donde realmente las elecciones puedan ser, eh, vamos a decir, evaluadas y, y eh, perdón, que puedan, se puedan reguladas. manejar, reguladas, gracias, se puedan ser reguladas mediante una ley. Porque aquí lo que sabemos es que la Junta lo que emite es resoluciones, resoluciones que al final de cuentas nadie le hace caso. No tiene ningún peso jurídico esas no, resoluciones. Ninguno. ninguno, entonces eh, yo creo que eso ayudaría mucho. Yo creo que ayudaría mucho al sistema político nacional. Lo fortalecía, lo fortalecería, que ha pedido, la, la población ha pedido mucho la credibilidad en el sistema político nacional. Por el transfugismo, por, por las inversa, los financiamientos que se manejan, que tú no sabes dónde vienen, quién los regula. Odebrecht financió campaña, quién sabía que era hora de ver que estaba financiando. Lo admitió de mío Clermont Entonces, Quirino financió. Entonces. Debe existir una ley que regule los financiamientos de campaña. Debe existir una ley que elimine el transfugismo partidario. Porque si usted gana una curul y usted ahorita por, por, por un proyecto que le dieron, por X cantidad de dinero que le dieron, decide irse a otro partido, usted lleva la curul que usted ganó, porque esa curul no es suya, esa curul es de partido. Sí. Entonces, eso debe regularse bajo, bajo toda, toda la fortaleza posible que una ley permita. Eh, nos queda poco tiempo. Dos últimas preguntas. El aborto eh, se conoció... Una comisión de la iglesia fue antes de ayer a la Cámara de Diputados y la comisión que conoce el tema del aborto, pues, eh, no acogió las observaciones del Ejecutivo. Y lo otro es, ¿qué debería esperar la vega desde tu punto de vista, porque ya sabemos que en caso de que el expresidente Hipólito Mejía pues, gane las elecciones, tú vas a ser un alto dirigente de, del gobierno y específicamente de aquí de La Vega. ¿Qué tú entiendes que necesita La Vega para relanzarse? Ya que entendemos que aún aportando el cuatro, eh, la cuarta provincia o la quinta provincia que más aporta el Producto Interno Bruto, no estamos siendo retribuidos en ese mismo orden y eso se pone de manifiesto cuando tú vas al Teruel, es un palacio de los deportes viejo, de tartarado, eh, los deportes, el, el, el king, el hospital, todo aquí necesita ser atendido. Entonces, ¿qué tú opinas del aborto y qué debería esperar la vega? ¿Qué necesita la vega? Mira, el aborto, yo eso, mi posición es muy clara. Yo creo en el derecho a la vida. Yo creo en el derecho a la vida y realmente eh, estoy de acuerdo con que, eh, salvo algunos casos, eh, se pueda se pueda permitir claro está porque en un insecto eh, vamos a llamar un, una, violación. una violación o sea son cosas ya eh, de mucha muy, muy delicadas muy delicadas y creo que, que hay que feno. ser que hay que ser un poco un poco flexible esto con que yo diga bueno yo estoy de acuerdo que si es un caso de incesto, de violación Estoy de acuerdo en que se en que se pueda permitir. No quiere decir que yo no esté no esté de acuerdo con el, con el derecho a la vida. Eh, yo creo que todo en la vida, todo puede ser posible, pero debe saber cómo hacerse, regularse y hacerse de la, de la manera más correcta. O sea que yo creo que ayer vi que la, antes de ayer, ayer que la iglesia visitó a a la presidenta de la Cámara de Diputados sí. para para pedirle que se, se apruebe con, con la penalización del aborto. Eh, pero vamos a ver lo que sucede, porque sabes que la iglesia en este país es un poder. Un poder fáctico enorme. Que realmente ellos deciden. Eh, en cuanto a qué se necesitaría en La Vega, eh, en un eventual gobierno del presidente Hipólito Mejía, yo creo que aquí hay mucho por hacer todavía. Hay mucho por hacer a nivel, eh, vamos a decir, de educación. Tenemos escuelas, pero vacías. O sea, las infraestructuras están. Vamos a, también a capacitar los maestros. Vamos a llenarla de maestros capacitados con formación para, para dar las la tandas extendidas que se necesitan. Eh, también entiendo que el medio ambiente en La Vega eh, está en una situación calamitosa. Mira esa mina de Vallacanes. No hay una decisión todavía con Loma Miranda. Eh, no tenemos un estadio, un complejo, en un estadio, en un complejo olímpico. ¿Decente? Decente. Nosotros tenemos un play que es lo que sirve para que, para que la hierba crezca. Ahí no hay ninguna condición de tirar una sola pelota. Tenemos un Fernando Teruel que le queda chiquito a la vega. Tenemos una, un campo y pista que gracias a Dios por lo menos se está usando para jugar fútbol. Pero también necesita de adecuaciones. Después que hicieron el hospital traumatológico del Pino, se olvidaron que Morillo, quien existía. Y Morillo quien adolece de, toda, de todas las precariedades. Entonces yo entiendo que a la Vega le falta mucho. Hipólito Mejía demostró en su gobierno que es un amante de este pueblo. Lo ha demostrado durante su trayectoria de vida y política. Y nosotros no tenemos duda de que él, eh, cuando asuma el poder en el 2020, eh, pues tendrá a la Vega como una de sus niñas mimadas. Muy bien, muchas gracias a Cecilio Martínez por la participación en el día de hoy. Y por último, hacemos acuse de recibo de esta invitación que nos enviaran. Reto La Vega Emprendedor, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y la Embajada de la República de China. Hoy 21 a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura de La Vega. No se pierda esta gran oportunidad para las empresas MIPIMES. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por la sintonía y que Dios le bendiga. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Un placer.